Misioneros de una iglesia de los Estados Unidos visitaron este miércoles a la Policía del Comando Regional Noreste con el siguiente fin. Entregarle una pequeña ofrenda a los oficiales de policía y queremos eh, hacerlos sentir bien como una exhortación en cuanto, en cuanto de qué se trata la autoridad, qué es la autoridad, para qué fueron puestos, cómo la Biblia ve la autoridad. Somos una iglesia de Estados Unidos... No, no, no. simplemente tenemos ese deseo de bendecir sus vidas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.